Amigos, buenos días. Hoy vamos a probar si con las pastillas SBIT de 14 gramos, estas que tenemos aquí, somos capaces de cocinar este tipo de comida. Pasta deshidratada o este tipo de comida. Estas pastillas son las que usé y el hornillo este de titanio, las que, las que usé para el maratón de sables y en aquel caso cociné comida liofilizada y me fue de maravilla pero no las he probado para cocinar este tipo de comida, entonces como voy a estar ahora unos días fuera en plan supervivencia pues lo quiero probar antes Según el fabricante, tiene una duración de unos 12 minutos y, en teoría, hierve medio litro de agua en unos 7 minutos o algo así, entiendo por el gráfico. Vale, parece que ya he hecho burbujita y está hirviendo. Vamos a echarle los tallarines al pesto. Vamos a intentar hacerlos todos enteros a ver. No, la mitad. Coño. Sí que hierve, sí. ya 11 minutos, vamos a ver la pastillita como va si, sí, parece que sí que está como podemos apreciar ya está prácticamente apagado y... Ha durado unos 18 minutos, 17 minutos efectivos. Y la comida. Ahora dejaremos unos minutos que se repose, pero... Vamos. Está perfectamente cocida. Podemos concluir entonces que... Las pastillas de combustible sólido pues nos sirven también para, para, para cocinar no solo la comida liofilizada, sino también este tipo de comida. Es suficiente con una pastilla para una ración de este tipo de comida.